Hola, ¿qué tal amigos? Soy nuevamente acompañándolos en un tutorial de Click en 1. ¿Y qué es Click en 1? Pues Click en Uno es una plataforma educativa virtual hecha para estudiantes del, desde el grado transición, desde el grado 0 hasta el grado 11. Dentro de Click en 1 encuentras una variedad de contenidos en las siguientes áreas: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, inglés matemáticas en inglés, ciencias naturales en inglés y en donde está este icono de ver más encontrarás todas las áreas y modalidades que pertenecen únicamente a tu institución educativa. Cada una de estas áreas está acompañada de un personaje interactivo que te acompaña a conocer y hacer que cada conocimiento sea más fácil para ti. Por ejemplo, en matemáticas encuentras a Supermat. En ciencias naturales encuentras a Natura, en ciencias sociales encuentras a Gustav o a Geo, en lenguaje encuentras a Pluma y en inglés encuentras una plataforma muy conocida donde aprendes inglés por inmersión, que es Beginner. En preescolar. Aprenderás una variedad de construcciones comunicativas con unos ejercicios muy fáciles y didácticos para los chiquitines. Solo espero que conozcas todo esto para que aprendas mucho más y practiques lo que te están enseñando en el colegio. Recuerda, este es un nuevo tutorial de Click en Uno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.